Guantecitos Llavecita Motito Subidita Patita Empujancito sale. Salidita Bueno banda, aquí vamos de nuevo, un día más de este 2022. A ver qué tal graba, ha He hecho pruebas, pero si se dan a los otros videos, pues parece ser que no hemos grabado bonito. Bueno, pues ahora vamos de nuevo a ver qué tal. Vamos en la poderosísima Vento Proton 150. Uy. Uy, nos lo alcanzamos a meter. Bueno, pues bienvenidos a un espacio más en este canal. Vamos a la UTH Aquí a la vuelta de la esquina Sin más preámbulos, ya vamos a llegar Vamos a ver qué tal viaja, qué tal maneja, qué tal Aquellos que conozcan de la carrera de Mecatrónica A ver si no me echan una ayudadita O me dicen Qué tal está la carrera y qué tanto la recomiendan Chicas bikers Ya no, lo... ¿Se le dejo ahí? no vas a dejar por ahí?